Familia Diner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49, hoy 9 de mayo del 2022. Eh, se preguntarán, ¿por qué ando tan politécnico? Bueno, sí, en primer lugar, soy politécnico de corazón, de, de, de, de casa, de estudios. No, pero justamente hoy se está cumpliendo un año de, de la partida de mi padre, entonces esta chamarra era de él. Y a modo de homenaje me la estoy poniendo el día de hoy para platicar con todos ustedes. Eh, hace un año ya, fíjense qué rápido se va el tiempo Pero bueno, aquí andamos de todos modos dando las noticias señores eh, Hay información, no sé si mucha, no sé si poca, no sé cuánto me voy a extender este, Pero hay noticias Saludos a la banda en, en, en iBox y en Spotify, los que me están escuchando Saludos ahí a todos, saludos obviamente aquí a todos los de YouTube este, Que me están viendo y me están observando a través de sus móviles, PCs eh, tablets, no sé En sus televisores, ¿no? Que por ahí luego los sincronizan Qué chido eh, Un saludote a todos hermanos Ya saben que las redes sociales son Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram Y en Twitch como Canal 49 El miércoles pasado no pude estar Como este, ja, Cómo le estoy quedando mal a los twitcheros Pero ya este miércoles les prometo que sí Me doy el rol por ahí Ahora sí es, es, es promesa de promesas Lo que pasa es que se me averió el carro Y anduve todo movido el Ese día y ya no pude ni avisarles Pero este miércoles ya sí, ahí andamos este, y ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en las, en las eh, sorteos de Canal 49 de productos, le debo una disculpota a Miguel Ramírez, no le he podido mandar su regalo, no te lo puedo mandar hermano, esta semana prometidísimo que, que, que, va para ti, ya, ya llega a tus manos, de verdad, una disculpota, eh, he andado bien movido, pero bueno. Y para todos los que se quieran seguir uniendo, pues ahí va, ahí va, ahí está el botoncito de unirse, únanse y vuelvanse miembros dorados de Canal 49. Muchos me preguntan también cómo pueden apoyar al canal. este No se pueden volver miembros o no los deja o esto. Ya también ahí está activo el botoncito de, de, de Super Tanks. No, hay un botoncito ahí abajo, ¿no? Junto a todos los demás que dice Super Tanks. Ahí también eh, pueden ayudar al canal y con eso pues ya saben que ayudamos este año. Quiero ayudar todavía, a mejorar mucho más la, la escenografía. Espero que, que se pueda y pues seguirles este, consiguiendo regalos. Y, y, y, y souvenirs para, para darles a todos ustedes ya saben que aquí este, pues toda, toda esa lanilla que sale o entra pues esa poquilla lana que entra este, pues es para comprarles cosas para regalarles ya les di un jersey un, un funko este, banderas eh, placas también de donaciones que me hacen todos ustedes entonces pues ahí estamos no señores eh, pues miren entramos eh, con el tema que pues nos trae a todos ahorita vueltos locos y todos me han estado preguntando mucha gente me ha estado preguntando ¿Cómo demonios le hacemos para conseguir boletos? Pues miren, yo tengo la maldita misma pregunta. Va a ser todo un show, hermanos. Miren, ahorita lo que está es el registro para, para poderse... Eh, se pueden registrar como para entrar ahí en la, en la lista de espera para poder eh, conseguir los boletos. Ahí en la descripción, abajo en la descripción, les voy a dejar el link para los que no se han registrado. Eh, se pueden meter, se registran, se dan de alta y ya ahí dice que la NFL eh, avisará cuando ya eh, estén pues, disponibles y cómo va a ser todo este método de, de, de compra y venta de boletos. ¿no? Eh, lo que sí sé es que pues, aparte de que tienen que dar eh, re, o pre-registrar ahí, tienen que tener una cuenta en Ticketmaster y para la preventa al menos eh, tarjeta de, de, de Banorte, ¿no? de este banco. Necesitan tener tarjeta para poder adquirir los boletos. De otra manera va a ser un poco más complicado o esperarse a después de la, de la preventa. Y pues a ver si se pueden conseguir Los precios no lo sé tampoco No me preguntan en cuánto van a estar La verdad es que desconozco Pero yo digo que así mínimo unos $1,500 $2,000 se junten para el puro boleto Más lo que se venga Porque ahí viene como la opción de puro boleto O boleto más fiesta de la NFL Entonces sí van a estar algo o trepadones Yo no sé cuál vaya a ser el más caro Por ahí hablan hasta de $15,000 Yo no sé si vaya a estar tan manchado Pero unos $5,000 yo le tiro que sí un buen boleto, unos 5 mil pesitos. Entonces ahí váyanle a que le vayamos ahorrando. Pero pues esa información extraoficial es lo que yo creo. No sé realmente en cuánto va a estar. Pero 500 pesos no van a costar. Entonces sí, júntenle varillo porque se va a poner buena la fiesta en la NFL. Que al parecer va a ser toda una semana. Entonces ya veremos de qué se tratan todas las actividades. Aquí les voy a ir avisando todo lo que yo me vaya enterando. Eh, tanto en el canal como en mis redes. Cuando haya alguna noticia, pues los postearé ahí, en, sobre todo en Facebook y en Instagram, que es donde más de repente ando. Este, ahí les iré avisando cómo está toda esta, esta, esta movida. ¿no? Aquí, pues boletos no hay. ¿no? Yo, si, si, si preguntan si yo vendo boletos, pues no. La neta es que no, y no sé si, si vaya yo a tener la oportunidad, ¿verdad? Y si, y si los dineros me den para comprar a lo mejor uno o dos boletos y regalarlos, ya aproximándose el partido, pero pues obviamente pues tendrán que ser algo muy chido para que se los ganen y ya veré, ¿no? Les digo si me alcanza, pero eso ya es aparte. Eh, otro aviso que les quería dar, que por ahí me recomendaron y es muy válido. No caigan en, en, en estafas ahorita, en trampas. Si, si alguien les dice que ya están a la venta y que se metan a tal link y que ya los pueden comprar y que no, no es cierto. La NFL todavía no anuncia nada oficial, entonces no tiren su dinero, que no los roben, que no los estafen. En este momento nadie tiene boletos ya a la venta, ¿vale? Ese es un aviso que les doy porque su amigo Pablo soy. <risa> Pero bueno, eso es respecto al juego. Esperemos que ya pronto haya noticias. Se, se cree que van a salir a la venta por ahí de agosto, todavía tampoco se sabe bien, pero bueno, es, es la información que yo tengo y que creo que la mayoría de, de, de los que andamos en estas ondas o de los aficionados tenemos, ¿no? Eso con respecto al juego de México. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, Divo Samuel, ¿no? Este, este tema, este, este, este jugador que se ha vuelto polémico en el equipo. Pues ya empezó a seguir otra vez a los 49 en Instagram, lo cual pues no sabemos cómo interpretar, si es que sí ya está de buenas, si ya se contentó con el equipo, si ya va a venir un contrato, yo supongo que sí porque pues por algo vuelve a seguir a los Niners, o ya se le pasó el berrinche o ya se dio cuenta que pues como no salió en rifa en el draft, pues ni modo no le queda otra más que ya ahora sí doblar las orejitas, ¿no? como decían por ahí, ahí viene el perro arrepentido con el hocico torcido, las orejas caídas y la cola entre las patas, ahí viene Divo Samuel ya viene arrepentido de su berrinche esperando ya así como que no pasó nada, pues ya denme un contrato y pues Lynch supongo que ya anda viendo qué onda, bien por la directiva de los 49ers que no cayó en su juego, que no cayó en su, en su presión y que supo aguantar bien eh, toda esta, esta presión mediática que hubo, ¿no? a raíz de todo lo que hizo pero Divo Samuel sigue otra vez a los Niners en Instagram y esto pues podría ser una buena señal o una señal de que Va a continuar en el equipo eh, ¿Qué más? Jason Barrett. Jason Berrett, el esquinero eh, Este muy buen esquinero que tuvimos En 2020, ¿no? que llegó 2019 me parece fue eh, Ya eh, firmó por un año más Con los 49, recordemos que viene de Otra lesión, ¿no? ya Parecía que su carrera se acababa en aquella Lesión que tuvo en la temporada No sé contra quién fue, si contra Leones Me parece que fue que se lesionó la rodilla Parecía que ya Adiós Jason Barrett Y pues los 49 le dan contrato por un año más. Lo cual, miren, viene a... Si, si Berrett juega en el, al nivel que jugó en, en ese 2020, si Jason Barrett puede recuperar el nivel que tenía junto a, junto a Charvarius Ward, este que llegó de Kansas City, podríamos tener ya un, pa, un par de esquinas sólidas y podría ser una defensa bien peligrosa porque la frontal va a ser muy fuerte. Y con ese par de esquinas... Tal vez Emmanuel Mosley en el slot y, y por ahí algunas rotaciones, veremos a los novatos, eh, podríamos tener un muy buen perímetro con Jason Barrett sano, mientras este chavo se mantenga sano y juegue al nivel que nos acostumbró en 2020, puede ser, puede ser que tengamos un perímetro decente porque pues atrás Jimmy Ward lo hace bien y, y todavía no sabemos jacuiz quitar, todavía no es de contrato. Pero pues ahí está Talano Fanga. Y si no, pues también estará este Tarvarius Moore. Entonces, pues veremos a quién, a quién pueden ahí rotar los 49, ¿no? Que en el draft no trajeron a, a Septis en el draft. Pero hay un Drafted. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, eh, Jason Burnett un año más con los 49. A mí me gusta la noticia. Me parece que es bueno porque quiere decir que está bien. Que, que, que se recuperó bien de su lesión. Y si, y si juega al 100%, tenemos un par de esquinas confiables, señores. Señoras y señores. ¿Qué más? Los campamentos de novatos. Ya van, vamos a empezar a ver a los novatos entre el 13 y 15 de agosto. Empiezan los Rocky Minicamps, como se les llaman. Vamos a poder empezar a ver a toda esta clase de novatos, a ver qué tal. No para los que lo siguen en Instagram o para los que lo siguen en, en Facebook de repente, es que suben eh, ahí sesiones o suben highlights o suben cosas así. Podremos empezar a ver así apenas una asomadita de qué podríamos estar viendo con estos jugadores en los Rocky Minicamps 13 a, al 15 de mayo, ¿no? Pareciera muy rápido, pero ya se viene la temporada. Estamos ya en mayo, señores. Eh, estamos a unos pasitos. Junio, julio, en agosto empieza la pretemporada. Entonces, se está yendo muy rápido para mí este off-season, creo. Y, y, y, pues, bueno, qué chido que ya empiezan las acciones. De hecho, ya están entrenando. Ya, ya empezaron los entrenamientos no obligatorios. Este, y, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Esperemos que los 49 armen un, un equipazo, señores. Y, señores, ¿qué más? Ah... Um, Noticia que no tiene que ver con los Niners directamente, pero sí, sí, sí, sí nos repercute, No, o sea, apenas se anunció que DeAndre Hopkins, este es el receptor estelar de los Cardenales, va a estar suspendido, no me recuerdo si 5 o 6 juegos de la temporada, habremos que ver el calendario de los Niners, si es que nos tocan los Cardenales el primer juego en alguna de esas semanas, nos ayudaría muchísimo que no tengan los Cardenales a DeAndre Hopkins. Eh, a mí no me gusta no jugar contra los estelares, ¿no? creo que si les vamos a ganar hay que ganarles con, con todos sus titulares, pero pues nunca está de más una ayudadita y si DeAndre Hopkins no está en el primer juego contra los Niners puede ser un factor que ayude, sobre todo en las aspiraciones, ya saben, de la división al final de la temporada. Pero por este uso prohibido de sustancias suspenden a DeAndre Hopkins entre 5 y 6 juegos, creo, les digo, pero pues ya veremos, ya veremos qué pasa con DeAndre Hopkins. Eh, y pues hablemos un poquito de los undrafted ¿no? De los agentes libres no drafteados Algunos de ustedes o muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué onda con los undrafted? Yo por ahí a alguien le dije que iba a hablar de ellos desde el programa pasado Pero la neta es que fue mucha información nada más de los drafteados Y ya no me alcanzó para meter a los undrafted Este jueves señoras y señores, este jueves Canal 49 vamos a tocar a todos estos jugadores que llegaron <coughs> Para los que no saben qué es un, un drafted o un no drafteado son todos estos jugadores que durante todo el proceso del draft nadie los eligió, quedaron libres, se les llama agentes libres, no, no tienen contrato con nadie, no drafteados, o sea, porque nadie los drafteó. Entonces San Francisco o todos los equipos tienen derecho a poder buscar los servicios de alguien, darles algún contratillo, jalarlos. Son contratos muy, muy bajos los que les dan, pero puede llegar por ahí también alguna joyita, no, este, vamos a ver, les voy a decir los nombres así de rápido. Pero el jueves los vamos a analizar a fondo. Kevin Atkins, Jermaya Gimmel, Tyler Hawkins, Squeaky Snight, Tyler Mack, Tay Martin, Jordan Mason, Marcelino Ray Ball, Shakun Olby, Leon O'Neill Jr., Jason Poe, Sam Schluder, Garrett Watson, Donovan West. Esos son los agentes libres no drafteados que llegaron a San Francisco esta temporada y el jueves vamos a hablar de todos ellos. Y pues por último. Eh, porque este podcast es cortito, ¿no? La verdad es que sí, este, es un día complicado para un servidor, ¿no? A un añito de la partida de mi señor padre, a quien pues sí eh, le tengo que rendir un homenaje porque miren, ya se los había dicho yo lo que sé o lo poco que sé o aprendí de, del fútbol americano fue gracias a mi papá, él fue el que me inculcó todo esto, él fue el que me metió a jugar, él fue el que me enseñó a los 49. El Niner Mayor desde el cuarenta y tantos, desde que empezaron los cuarenta y prácticamente. Y este, pues bueno, tengo que despedir el podcast rápidamente porque hay cosillas que hacer. Pero bueno, eh, hasta donde esté mi jefe, un saludote, un abrazote también a todos ustedes. Y en especial hoy a todas las mamás que, de, del mundo, también mi madre que ya está en el cielo, pero a todas las mamás de todos ustedes. Donde quiera que estén, si ya no están, si están con ustedes, les mando un abrazote a todas las mamás NFLeras, a todas las mamás de México y del mundo. Un abrazote de verdad muy grande, eh, sobre todo y en especial a las mamás Niners, que son las mejor, mejores mamases del mundo mundial. Un abrazote a todas ustedes. Eh, la verdad es que eh, qué chido tener mamá, qué chido tener mamá Niner y qué chido poderlas felicitar desde acá. Un abrazo, pásensela muy bonita el día de mañana. Eh, que vengan muchísimos años más para todas ustedes y para todas sus familias. Eh, de verdad, de corazón de Canal 49, un abrazo muy grande a la mamá. Que sin ellas no sé qué haríamos en este mundo. Eh, pásensela bonito. Eh, mis mejores deseos. Y pues bueno, eh, despido Canal 49. Los dejo aquí. Ya saben que las redes sociales son Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, Canal 49. Nos vemos el miércoles 6 y media de la tarde y el jueves, Canal 49, vamos a hablar de todos estos agentes libres no drafteados. Que la verdad sí están bien interesantes. Ahí está el botoncito de unirse. Para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Ya se viene el sorteo de mayo. Vienen cosas chidas. Este, y ya saben que está el botoncito de Super Tanks. También para los que quieran seguir apoyando. No pueden volverse miembros. O no se quieren volver miembros. Pero ahí está el botoncito de Super Tanks. Para que puedan seguir apoyando a esta plataforma. Dedicada al mejor equipo del mundo mundial. Los 49 de San Francisco. Así es que señores y señoras. Feliz 10 de mayo. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners.